Muy buenas Endurators Son las 9 y media de la mañana Y la verdad es que Quería haber salido con la bici de Enduro Pero ayer estuve aquí en letra A este pequeño doble ¿vale? Y la verdad es que lo tenía casi No soy mucho de dobles Pero quiero empezar a, a Empezar a hacer porque quieras que no Es un, es un llamamiento que te, que te dice Inténtalo, inténtalo Y bueno, voy a echar un ratico aquí Intentando hacer este doble ¿Vale? Donde está la bici Es un doble de dos metros Y a ver si podemos hacerlo En unos momentos os enseño Bueno, os enseño Intentaré enseñarme yo y que vosotros lo veáis Nos vemos en un momento Bueno, deciros que esto, aunque quieras que no, teniendo casi 37 años como tengo, es difícil. Sé que el doble no es nada, pero al levantar el vuelo parece que mi cuerpo inconscientemente lo vuelve, lo corta. ¿Cómo lo corta? No estirando y subiendo la bici para arriba, me quedo estirado, me quedo como bloqueado, entonces ese el primer logro que tengo que hacer es no quedarme estirado, ya luego lo que intentaremos hacer es aumentar la velocidad, porque lo estoy haciendo a una velocidad adecuada para que mi cuerpo pueda reaccionar lo más rápido posible a la velocidad, si voy muy rápido sé que en el aire me al tirarle, como le tiro tan bruscamente me desestabilizo Let's oh.